Curvas en el plano ¿Qué es una curva? Intuitivamente tenemos que una curva se ve de la siguiente manera. Una curva es la imagen de una función f que va de r en rn con dominio conexo en r, un intervalo. f es continua. En este caso, la imagen de F es una curva de Jordan. Visualmente, tenemos que sea F una función que va del intervalo cerrado 0,4pi a Rn. Su imagen está dada por el seno de t, coma, coseno de 1.5t. Decimos que la imagen de F es la curva asociada a F. F es una parametrización de C y T es el parámetro. ¿Una curva puede admitir más de una parametrización? Una curva de Jordan puede no coincidir con nuestra visión geométrica de curva. Investiga, ¿qué es una curva de Peano?